La nación indígena boliviana Caracara reclama al gobierno colombiano los derechos sobre el tesoro del Galeón San José, alegando que fueron víctimas de saqueos durante la invasión española y que el tesoro fue extraído de las entrañas del Cerro Rico. Es un barco de la Armada Española, de los más importantes, grandes y modernos barcos que tenía el Imperio Español, utilizado para transportar todos los impuestos recaudados en América, Rumbo a la península ibérica. Este tenía que hacer el recorrido de Cartagena de Indias para finalmente llegar a Sevilla, España. Lastimosamente, este barco fue presa de una sigilosa persecución a cargo de la flota británica, que tenía siempre la costumbre de esperar que los barcos cargados de ricos metales de oro y plata salgan de América rumbo a Europa para interceptar, interceptarlos en alta mar, tomarlos como botines de guerra. ...e enriquecer las arcas inglesas. Este barco fue hundido... ...el 8 de junio de 1705... ...frente a Cartagena de Indias... ...en una zona que actualmente es mar territorial colombiano. Naturalmente, la nación Caracara... ...fueron los señores naturales... ...fueron los reyes naturales de la Huaca Potosí... ...y de la Huaca Porco... ...los dos más grandes productores de plata... ...durante la conquista española. A la nación Caracara la conquistaron los incas... ...y a los incas los conquistaron los españoles... Nótese entonces de que el dominio más antiguo y ancestral del Cerro Rico de Potosí y sus riquezas encubiertas fueron los Caracaras. El cargamento del Galeón San José está valorado en 15 mil millones de dólares, que tiene bandera de guerra del Imperio Español y que está cargado con tesoros del Potosí.